Bueno, creo que ya estamos, ya estamos listos al aire. Buenas tardes, la tarde que cae, la noche que llega, como decía el Minuto de Dios hace tantos años. Eh, bienvenidos a este live de Boroló, eh, que ha estado además reuniéndonos eh, en los últimos días del paro. Eh, todo el tiempo trabajando a remoto a partir de chats, pero también parando a reflexionar en este tipo de espacios para que podamos compartir con periodistas, reporteros, fotógrafos, etcétera, eh, sobre el oficio y lo que ha sido el cubrimiento de estas jornadas. Así que me presento, mi nombre es María Paula Martínez y eh, tengo el gusto de compartir este panel con quienes vamos a escuchar y quienes nos van a contar sobre su trabajo eh, periodístico. Arranco con Ana María Saavedra, corresponsal de la FLIP y que trabaja en eh, Colombia Check, además desde Cali, para que nos cuente eh, lo que ha sido ese, esa reportería y verificación desde allá. Hola, Ana María, bien, eh, bienvenida. Hola, María Paula, gracias por la invitación. Hola a todas y todos. Pues ha sido unos días muy duros, eh, primero dijiste corresponsal de la Flip, entonces pues también he tenido como que dividirme entre todo lo que reportan y entre todo lo que ha pasado eh, de amenazas a, a la libertad de expresión y a los colegas que están acá eh, en la calle y por el lado de Colombia Check pues trabajo eh, pues, en el que soy la editora es también no solamente coordinar el equipo en este boom de desinformación de sino también estar mirando y filtrando las 10.000 cosas que nos llegan desde videos, fotos, audios, que es una de los, las tareas más complicadas. Y en Colombia Check, como lo más importante de estos días, creo que empezamos con un especial eh, de la reforma tributaria, un especial en el que eh, verdades y mentiras de, la de todo lo que circulaba de la reforma tributaria, y terminamos mm, convirtiendo y ampliando el especial en un especial de, pues, de la, que empezó con la reforma tributaria y, y terminó con el paro, entonces también eh, se ha centrado mucho en esas desinformaciones. Gracias Ana, ahora quiero dar la palabra a Iván, Iván Serrano, es editor de la sección de Cuestión Poder, de Cuestión Pública, que ha hecho un muy buen trabajo de cubrimiento eh, a estas jornadas, también ha sido periodista en otros medios y que nos puedas contar eh, Iván un poquito de lo que ha sido el, el cubrimiento de temas de, de derechos humanos y la comprobación que están haciendo desde Colombia, desde cuestión pública, perdón. Bueno María Paula, muchísimas gracias, pues hemos hecho digamos el 28, iniciamos con un cubrimiento de cómo se desarrollaba el paro en, en el país, entonces eh, digamos que tuvimos la oportunidad de ir contando un poco cómo sucedía las las jornadas de protesta de las personas en, en, en muchas zonas donde usualmente son las que no suelen ser como cubiertas por los medios, por los medios masivos, entonces eh, tuvimos algunos registros del Catatumbo, de otras zonas del país, eh, pero infortunadamente pues al, al, al llegar la tarde eh, nosotros encontramos en redes un hecho lamentable que marca toda esta jornada de violencia que se ha desprendido desde el pasado 28, que fue el asesinato de Marcelo Ágredo Inchima, que es el chico de 16 años, eh, que pues, muy seguramente ustedes tienen presente, que le da una patada a un policía, y luego el policía se voltea, le dispare, pues lo mata. Eh, en ese ese, ese ese ese cubrimiento y esa noticia, digamos, la pudimos eh, confirmar eh, velozmente y con cierta sorpresa porque alrededor de la muerte de Marcelo hubo un silencio esa tarde a pesar de que digamos eh, varios de los videos estaban, eran eran de libre acceso en redes e, e incluso yo tengo que decir a estas alturas eh, 12 días después el nombre de Marcelo Agro de no ha sido nombrado por las autoridades, siendo él un menor de edad y señor indígena eh, dos condiciones pues de, de especial protección entonces eh, en ese momento encontramos dos videos eh, de dos momentos diferentes eh, pues utilizando los recursos de nuestros computadores hicimos acercamientos encontramos que efectivamente la ropa era la misma y, y estando en el escotejo pues aparece un segundo video que es el, el video que, que realmente eh, relata toda la acción, entonces te estamos hablando del 28 ah, y pues de ahí en adelante viene todo, no, pues, no, toda una avalancha de información, una avalancha de, de hechos violentos eh, y cuestión pública pues he estado ahí re, re, revelando, contando historias, pero además haciendo eh, una labor muy importante pues del tema del derecho del derecho a la información y una de las características de esta jornada es que el acceso a la información pública ha sido muy limitado, es decir, o sea, ha habido mucho problema para acceso de bases de datos de detenidos, de desaparecidos, de víctimas. Entonces, es, en ese momento, cuando se interpone una tutela, se gana una tutela para poder eh, saber las personas que estaban detenidas en Cali. Eso se publica. Se publica también la tutela eh, porque, digamos, una, uno uno, uno de, los, de los ejes de cuestión pública, además de, de, de, de revelar la, la información, es decir, eh, un poco lo que, lo que no hace el Estado, eh, nosotros queremos hacer lo que es entregar esas bases base de datos, entregar esa información, eh, pues nosotros publicamos la tutela y además eh, eh, el resultado de la tutela y la tutela, pues para que la gente sepa además, eh, sepa además cómo formular ese tipo de acciones en estas situaciones. También eh, logramos eh, eh, un bot por el cual tú, la gente que tenga un video, lo arroba a una dirección y eso va a un ordenador para que el video después no se pierda, ¿no? Pasa mucho con estos eventos violentos que tú ves los videos y luego los videos... Eh, los videos desaparecen y eh, o, otro trabajo que hemos hecho ha sido pues la publicación del tema de, una, de las víctimas mortales. Esto fue un cotejo de bases de datos, de medicina legal, los reportes eh, invaluables pues de temblores, eh, reportes de la defensoría y notas en medios de comunicación pudimos constatar eh, las unas primeras 30 víctimas, pero además de constatar, eh, eh, poder revelar quiénes son, ¿no? Nombres, apellidos, las vidas, es decir, una cosa que a mí en lo personal, como periodista, me, me angustia mucho, es cuando los hechos violentos nos van como sobrepasando y el tema de las víctimas se vuelve como, como un marcador de un, de un partido de fútbol, por decirlo de alguna manera, porque tú terminas contando, murieron tanto, murieron tanto, murieron tantos, y ese mismo, esa misma situación de solo contar las cifras, creo que deshumaniza y, y, y perdemos mucho nosotros los periodistas en no poder eh, contar que, que son seres humanos, son personas, y finalmente eso hace un daño también, pues pues, enorme, enorme, nos hace un daño enorme como sociedad, ¿no? Como la idea de unas cifras ahí, pero, pero sin los roces, sin... Y, y, y sin las historias de, de, de estas personas. Entonces, digamos, a grandes rasgos, eso ha sido parte de nuestro cubrimiento. También hemos hecho cub eh, cubrimiento en directo vía Instagram. Eh, tuvimos un reportero en zona, que afortunadamente él tuvo que irse de allá por amenazas, lo declararon objetivo militar. De eh, pero digamos, eh, con estas herramientas de redes y eh, pudimos hacer eh, pues un cubrimiento un, sobre lo que estaba pasando en zona, pues además con, con, como les digo con eh, acceso a la información y también con análisis de bases de datos, pues hemos podido construir este relato hasta este momento y pues seguimos, es decir que Cuestión Pública es un equipo pero Cuestión Pública tiene como tres, tres pilares ¿Qué es esto? Cuestión Poder, el escarba y sabemos lo que hiciste, que son los equipos con unas características periodísticas, digamos, diferentes unas de otras y nos hemos compaginado todo Cuestión Pública, todo el equipo de Cuestión Pública, pues alrededor de esta situación tan triste, no tan lamentable, tan compleja. Eso es básicamente lo que podría contarles a grandes rasgos de nuestro trabajo. Gracias, Iván. Vamos a volver sin duda sobre algunas de las cosas que has dicho. Eh, el asunto del acceso a la información, por supuesto, y también lo que han construido. Yo creo que eh, ya y hace varios días podemos decir que el mejor acervo de lo que está pasando lo tienen los medios independientes y no los tradicionales, eh, grandes masivos. Bueno, yo creo que el mejor registro de las víctimas, de la violencia policial, de los sucesos en las diferentes ciudades eh, y esas historias en video, en diferentes formatos, están precisamente en los medios independientes y ahí hay un mucho mejor relato que el que hay o el que ha pasado por los medios tradicionales. Y con esto quiero pasarle entonces la palabra a Lorenzo, eh, que desde 070 y también desde la Universidad de los Andes y colaborador de la Liga contra el Silencio, está precisamente construyendo, eh, junto con Bellingcat, esta cartografía que pudimos ver publicada esta semana, eh, que reúne varios de los hechos, o pues documenta y, y pone a la disposición en una cartografía los hechos de violencia y su análisis. Lorenzo, cuéntanos un poquito de ese proceso. Hola, gracias, María Paula. Eh, sí, digamos que 070 viene desde el 2019, pues eh, cubriendo las marchas. Eh, y tratando de no solo cubrirlas, digamos, como contando el, el, el, el desarrollo de la protesta, sino eh, también tratando de documentar los casos de abusos policiales. El, digamos, el, el primer trabajo que hicimos creo que nos abrió mucho camino para, para seguir haciéndolo y explorar nuevas metodologías, que fue la reconstrucción del, del, de la muerte de Dylan Cruz en las protestas de ese año. Y desde entonces, pues hemos entendido que tenemos como, como, como mucho que aportar en la pues, vigilancia de, de que no haya abusos por parte de la fuerza pública en estas manifestaciones. Nosotros, básicamente, lo que hemos ido entendiendo es que trabajamos como en dos tiempos. Uno... Mmm, que el, el, el es, es como el tiempo y, en, y, y como decía Ana eh, nos hemos visto totalmente desbordados en esta ocasión porque pues, eh, son, eh, han sido dos semanas sostenidas de violencia eh, pero en esa etapa lo que hacemos es básicamente recolectar la mayor cantidad de material de una manera un poco digamos masiva eh, tratar de desde ese punto organizarla, clasificarla y ir construyendo pues, una base de datos um, sin que del todo sepamos inicialmente qué es lo que hay ahí o, o, o qué se puede contar de lo que hay ahí. Y en un segundo tiempo, que a veces es simultáneo a ese primer tiempo, um, pues vamos identificando casos o, o historias que creemos en las que, en las que podemos um, profundizar para, para ofrecer luz, digamos, donde, donde hay controversia o donde o donde no se ha explicado del todo qué pasó. Y por supuesto, en este caso, con los más de 20, según algunos reportes, o quizás 40 o más personas que han muerto en, estos, en este contexto, pues hay, hay muchas preguntas para hacerse y muchas incógnitas eh, por resolver. Entonces, pues ahí es donde nosotros sentimos que podemos entrar a, a esclarecer esos hechos que no... Eh, que no han tenido una respuesta suficiente de, por parte de nadie, ni de las autoridades, ni de la policía, ni de los alcaldes municipales, ni del gobierno nacional, ni la defensoría, mejor dicho, de nadie. Entonces, eh, solo pues digamos para introducir, contarles esos, esos dos tiempos en los que trabajamos, y sí, como decía Ana, eh, agotados, rendidos, reventados, pero, pero yo creo que nos da mucho mucha energía para, para no detenernos, pues, pues eh, la indignación de ver lo que está sucediendo, así que pues, seguiremos trabajando a, a, todo lo que sea necesario. Gracias, Lorenzo. Sobre lo que dice yo quiero volver a algo como, tal vez básico, pero, pero interesante el oficio periodístico, y es cómo, cómo seleccionar y comprobar. ¿no? Todo, pues hay, hay mucho material, hay mucho material de un, de un mismo evento, eh, material que ha registrado la gente, porque desde que tenemos un celular en la mano, pues ahora hay muchísimas imágenes, no si antes el problema era, era tener alguna, algún, alguna imagen, ahora el, parece un problema contrario, no hay demasiado, hay una abundancia sobre registro de, de un hecho, y no quiere decir que nada de eso sobre, pero yo sí creo que el, el registro, eh, lo, puede, lo podemos hacer cualquiera, pero la depuración y el filtro y el uso que se leen a esas imágenes no es por igual para un ciudadano que las postea en Twitter, que para un medio que las va a usar para postearlas también en un mensaje, para hacerlas parte de un reportaje o para sumarlas a un gran especial como el que nombrábamos de 070 Entonces quiero preguntarle a cada uno cómo han hecho ese proceso de verificación. Podemos intuir que es no, pues que es revisando que si se ha tomado en el lugar que es, que llamando a la persona que lo registró, pero más allá de eso, qué nos pueden contar para las personas que nos están escuchando en Facebook de cómo han hecho para semejante cantidad de información y eh, esa limpieza y selección de aquello que ustedes han podido comprobar rápidamente que es útil para contar una historia. Arranco por Ana. Listo, pues nosotros hemos tenido primero como un océano de, de información, creo que todos lo han visto eh, yo decía en estos días en Twitter que lo que veíamos en redes sociales eran fragmentos de la realidad que teníamos que tener en cuenta de eso, y fragmentos sin contexto y fra fragmentos con el filtro del que, del que los toma y, y el filtro de a quien le llega entonces pues nosotros en ese mundo que aparte de la información más o menos diaria y que es menos compleja de, de de verificar lo que decidimos fue unirnos. Entonces, en este momento, eh, tres de nuestros periodistas están enfocados solo en, en verificar, en verificar un lo, lo que sucedió en PANSE, con todo lo que dice, entonces están revisando los videos, haciendo entrevistas, verificando todo para hacer una secuencia, porque, porque cada video es un fragmento, entonces necesitamos contar el todo, el mapa entero, y mm, vorágine y nosotros en Colombia nos unimos eh, con un apoyo de la Liga para eh, hacer la verificación de lo que pasó eh, cerca de la zona del ancla, porque no es literalmente del ancla en Ciudad Jardín, como en la vía a la portada al mar. Entonces es como reunir todos esos videos, mirarlos cinco veces, eh, revisar los detalles de los videos, compararlos con otros videos y, y es toda una tarea. Entonces, por eso ese eh, pues en la pandemia le llamaron, la, eh, le llamaron infodemia, no sé en este boom cómo llamarle, pero es, es, esa gran cantidad de información puede, puede desinformar de alguna forma, digo yo, porque, porque no sabemos muy bien de qué se trata cada, cada video, y eso es lo que, lo que hemos hecho. O sea, en esta oportunidad nos tuvimos que unir y, y, y hacer unas verificaciones un poco más, un poco más del todo, más más compleja, sino y, y no verificar solo que también lo seguimos haciendo, eh, no sé, el video que o la foto que compartió José Félix Laforí es una foto es del 2019, eh, las fotos del, de los de las o los videos de supuestos ataques del SMAT eh, son de Venezuela del 2017, entonces. Aparte de, esa, de, de, ese, de, ese, de ese trabajo diario y que es un poco más rápido, estamos haciendo el otro trabajo de, de cruzar todos los videos, que creo que es necesario en este momento. Gracias, Ana. Ahora quiero pasarle la palabra a Iván sobre ese mismo, sobre ese mismo ejercicio. ¿no? Si también han trabajado en red, por ejemplo, como, como cuenta Ana, eh, Cuestión pública también hace parte de la Liga contra el Silencio, al igual que 0.70. Entonces, que nos puedan contar un poquito de esa verificación en tiempo récord y sobre sí. tanta tanta registro. Sí, es decir, yo creo que, que, que, que, que, el, que el gran terror eh, que uno tiene es que se le vaya un video sin verificar una cosa de esas. Yo creo que eso es el, el, el peor escenario en un, momento, en un momento de estos. Entonces... Eh, ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho como una mezcla de reportería clásica, de lugar y fuentes, y pues ya eh, el uso de herramientas tecnológicas, la metadata, el, el analizar la, eh, el lugar donde fue grabado el video. Eh, con respecto, por ejemplo, al tema, al tema, al tema de, de Marcelo, eh, nosotros tuvimos una combinación de reportería clásica y base de datos y análisis en redes sociales que nos permitió identificarlo eh, también en, en tiempo récord. Insisto, el, el nombre de Marcelo no ha sido nombrado por ninguna autoridad. Entonces, si me permiten, les cuento un poco eh, cómo fue esa verificación. Como les dije, fue, fue en, un, en, en un tiempo récord. Eh, un periodista en zona contacta a un líder comunal que lo único que sabe es que el chico se llama Marcelo entonces con ese dato nosotros consultamos la base de datos de medicina legal y efectivamente había un Mar Marcelo Ágredo que había ingresado ese día a medicina legal ya con el nombre pues nos vamos a redes sociales en redes sociales encontramos al chico pero igual aún aunque tú ya incluso en la foto del perfil él tenía los zapatos eh, de cuando a él lo, lo asesinaron pero sin embargo pues de todas formas aunque tú tienes el 99% de seguridad eh, pues, pues uno no lo dice hasta tener el 100% entonces ya lo que hicimos con la foto de, del chico fue volver otra vez a la reportería en campo y, y por intermedio de alguien que lo conocía confirmar que se trataba de él y entonces así fue como re, revelamos la identidad de de, de marcelo entonces es eh, pues para relatarles que es como como, como como la mezcla de del periodismo clásico de, de fuente y de trabajo en zona pero también pues compaginándolo con el trabajo de base de datos y de análisis de, de redes sociales es decir aquí toca toca apelar a, a todas a todas esas técnicas en un mismo camino no gracias iván y Lorenzo, quiero preguntarles como por ese trabajo, que es casi que ciencia forense, eh, hablabas del video de Dylan Cruz y veíamos la cartografía que recientemente publicaron, ¿cómo ese es el tra ese trabajo de, de verificación, de revisar ¿no? tan minuciosamente un video? con perspectivas que no son las de, una, de un ciudadano común, ¿no? Pues que uno lo ve y pues parece, sí, uno podría decir que hay unas pistas de ciudad, de espacio público, pues hay unas uniformes que reconocen, ¿no? hay unas pistas evidentes, pero creo que lo que ha hecho, el, el trabajo que ha hecho 070 con Belincat es más allá, más allá de lo evidente, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues, digamos, para responderte esa pregunta un poco, en términos generales, el proceso que sigue, un video que llega a nosotros para llegar al mapa. Eh, porque tenemos en este momento una base de datos cercana a los mil videos y en el mapa hay, no sé, en este momento eh, cuando salimos había quizás unos 40 puntos identificados o ya debe haber más de 60, no, no sé exactamente, pero digamos que el mapa se sigue alimentando sobre una base que vamos analizando. Pero para nosotros, digamos, el primer criterio de verificación es si es un video, digamos, que corresponde a estas marchas o a estas protestas, eh, y ahí hay, hay un primer filtro que es relativamente fácil, bueno, no siempre, pero digo, con algunos videos, por ejemplo, han circulado diciendo que son las marchas y nadie tiene tapabocas, entonces ahí uno dice, mmm, esto quizás no es de esta época. Después, con una verificación más cercana de otros videos, son videos de la India, o en Bolivia, o en Chile, etcétera. Eh, por las placas de los carros por el acento de la gente en fin, hay, hay muchas maneras de, de, de, de empezar a, a distinguir eh, lo que es real y corresponde a este tiempo y lo que no para nosotros digamos el mapa es un mapa y también tiene una línea de tiempo entonces hay dos variables cruciales que es la fecha, cuándo ocurrió y dónde ocurrió y el dónde pues tiene múltiples capas, una es ocurrió en Colombia luego en qué ciudad, pero nosotros queremos llegar a un grado, digamos, de, de detalle y de finura y de, de determinar el punto exacto. Entonces, eso nos toma mucho tiempo, eso no es fácil. Con algunos casos, eh, eh, digamos, nos contentamos con saber la ciudad para, para subirlo rápidamente al mapa, pero seguimos eh, tratando de identificar los puntos exactos. Eh, ¿Cómo hacemos eso? <ríe> es un trabajo... Muy dispendioso que, digamos, hemos ido aprendiendo de Bellingcat y de otros eh, colegas eh, que nos han entrenado, pero, pero es un trabajo, sí, de, como decías tú, de tener un ojo muy afinado para detectar un detalle que hay en el pavimento, una estructura de un edificio, el horizonte, la, la línea del horizonte, si son montañas de cierta forma, las sombras de las personas para saber si fue filmado, digamos, en una dirección oriente-occidente o de norte a sur, y todo eso nos va llevando a identificar eh, y luego usando a veces reportería en campo, pero a veces también herramientas como el Street View de Google, eh, llegar al punto de identificarlo y, y poder confirmar que eso ocurrió en ese, en, ese, en ese punto. Es muy dispendioso, no siempre se logra, hay videos con una, digamos un ángulo muy cerrado donde tú solo ves, no sé, o matas o bosque o pavimento, es imposible pero hay otros donde una pequeña detalle, a veces es solo un cuadro de todo el video, por ejemplo, antes de ayer estaba geolocalizando un video donde parecía imposible, pero hay un cuadro donde se alcanza ni siquiera a leer del todo, pero a adivinar el nombre de una institución educativa. Entonces, buscando luego institución educativa en esa ciudad, eh, aterrizando ya en un sector más cerrado y recorriendo la ciudad, pues el sector en, con el street view logramos dar con el punto. Eh, ese es más o menos el proceso, por eso es, es tan lento, es tan dispendioso, por eso sabemos que hemos hecho mucho trabajo, pero el que nos queda quizás sea incluso más largo uh, que el que hemos hecho en este punto. Gracias, Lorenzo. Hablemos un poquito de lo falso. Estamos hablando de la verificación, es decir, ese proceso de buscar la veracidad de, y de comprobar que en efecto están publicando información que ha surtido ese proceso. Pero quiero que hagamos un balance de qué tanta información falsa les ha llegado. Eh, ¿No? Es esta la que, la que les llega, no es la que ustedes mismos registran, por supuesto. Sobre eso uno tiene control porque ha sido recuperada por un reportero o una reportera del medio, sea Colombia Check, cuestión o 070, pero ¿qué pasa cuando, qué tanta información falsa les ha llegado a ustedes o han podido ustedes también eh, capturar de algunos lugares como redes sociales en el marco de estas marchas? quiero te la vuelta al revés, Lorenzo, arranca tú. Eh, sí, estaba pensando, bueno, yo, yo la verdad, yo no estoy al frente de la primera, de, digamos, del, del, de la primera línea, por decirlo de alguna manera, de quienes están, recogiendo, digamos, como en bulldozer toda esta información, quizás ellos podrían decir mejor qué tanto han descartado eh, rápidamente. Yo, yo lo que creo un poco sobre eso es que, claro, hay una dimensión de la falsedad, que es eso, un video que no corresponde a estos hechos, etcétera pero me parecía importante lo que mencionaba Ana, y es que también hay cierta falsedad o incompletitud en la verdad, cuando es un pedazo de algo donde se le puede poner cualquier contexto o cualquier descripción. Entonces yo creo que un poco la lucha contra esa falsedad no es solo en decir este video es real o no, sino en precisamente reconstruir el contexto en el que ocurre ese momento, ese instante en el que le disparan a Marcelo o quien le dispara, etc. Entonces esa es como otra dimensión de, de nuestra batalla contra, contra lo falso, ¿no? Ay, perdón, que apagué mi micrófono. Eh, quería darle la palabra a Iván para que nos cuente en cuestión esto de, lo, de los videos falsos o qué tanta información que ustedes han podido descartar. Eh, pues en construcción de bases de datos, eh, hemos tenido eh, imprecisiones, digamos, con a veces, en, con, en dos casos, con, con nombres. Eh, pero digamos, eso... eso pues ha sido subsanado y corregido, eh, pero en cuanto al tema de videos como tal, que a nosotros nos hayan llegado eh, por fuentes, y eso no, no tengo en la cabeza una situación de esas, o sea, sí, pues obviamente uno en la revisión de, de videos y de publicaciones eh, detecta, ¿no? Entonces, eh, yo he visto, por ejemplo, situaciones que ocurrieron el 9 de septiembre, que fueron publicadas de nuevo esta semana en redes como si estuvieran ocurriendo en Siloé. Y creo que fue hoy, ustedes me corrigen, eh, hoy o ayer incluso Germán Vargas Lleras publica un video de una discusión de unos, de unos muchachos con, con el ejército, que fue un hecho de hace dos años. Eh, digamos eh, pues con todo lo, lo complejo que es que estas personas que además tienen eh, unos seguidores enormes y, pues, y tienen un peso ante la opinión diferente a, al que puede tener un, un ciudadano del común y corriente pues, pues los efectos son, son, son enormes entonces digamos que eso, eso es lo que lo que, he podido, lo que he podido detectar, pero más, como les digo, eh, mirando en redes, pero no tanto que nos hayan llegado a nosotros eh, como videos con, con, con imprecisiones o, sí. eh, o temerciosos. ¿Puedo, ¿Puedo meter la cucharada? Es que me acordé de dos ejemplos sí. que, que, que ayudan a como, como aclarar esto de... Sí, yo tampoco he tenido la impresión de que nos lleguen videos falsos pero es muy fácil caer en imprecisiones no tanto porque haya una intención deliberada de, de falsear el video sino de nuevo por el contexto y voy a plantear dos ejemplos nos pasa mucho que analizamos un video donde el que lo está tomando o alguien que está al lado o cerca se oye decir lo mató, lo mató, ahí está el muerto no sé qué eh, y, y esa persona digamos en el, en el, en el, en el, en el en la situación puedes tener esa lectura de lo que pasó, pero eh, eso no, digamos, es fácil uno eh, dejarse llevar por esa narración y entonces ver a un muerto. Creo que el caso sí, de Lucas Villa, por ejemplo, no. Lorenzo. Eh, puede ser eh, un buen ejemplo. A Lucas Villa lo dieron por muerto la primera noche, hablaron luego de la muerte cerebral, aunque pues obviamente fueron hechos que después ocurrieron, pero, pero que no <risa> pasaban cuando se dijeron que había pasado. cuál ¿Sabes cuál puede ser un ejemplo? El caso eh, de Santander, en Santander del Joven. Eh, en Florida Blanca. Que, en Bucaramanga. Sí, sí, en Blanca. Blanca, que uh -huh. pasó la moto de la policía, al sí. parecer lo golpeó con un bolillo, y la uh -huh. gente me pues, así, lo mató, lo mató, y dieron un nombre que no era, dieron, era estudiante de otra El parte. Perfil y todo. Eh. perfil que no era, y uh -huh. dijeron que lo había matado con claro. disparos. Entonces, es un hecho que sí ocurrió, y, y uno lo, la primera vez que yo lo vi dije y cuando y la gente por ahí le disparó yo dije, ¡Ah, le disparó y claro. que es que ir como calma y, y hacer toda una reconstrucción que no solamente es ya desde, desde lo digital sino que también eh, ese lo hicimos sí. con, con el corresponsal de, de, de Bucaramanga, que fue hasta el sitio fueron hasta el sitio y, y, y recogieron testimonios entonces llega eh, también se suman lo, lo, lo, lo forense digital y y, y el periodismo tradicional. Y, y, y otro ejemplo que recordé ahorita, un video muy impactante que circuló mucho y todo el mundo pues, repetía lo que, lo que decía el narrador, creo que es en Cali, de pronto en Siloé, no recuerdo dónde, donde están filmando desde un segundo piso una casa y de pronto llega un helicóptero, no sé si militar o de la policía. ¡En Buga! Se... En Buga. Y se escuchan unos disparos y la persona que está grabando, están disparando desde el helicóptero. Está? Y entonces todo el mundo empezó a decir, la policía está disparando desde los helicópteros y eso circuló. Y ahí una pequeña verificación que hicimos muy preliminar que desvirtuaba esa, esa narración, por lo menos ese video no mostraba eso, era que el sonido del helicóptero estaba en un plano muy diferente al plano en el que se oían los disparos. Entonces, en, en términos de imagen, sí se oyen disparos y se oye el helicóptero, pero el helicóptero se oye mucho más lejos que los disparos. Entonces, lo que quizás pasó es que los disparos ocurrieron en la calle al tiempo que sobrevolaba el helicóptero y en la imagen, pues, el narrador fusiona ambas cosas y dice están disparando desde el helicóptero. Lo cual, y pues, él cree eso. Sí, es exacto. En ¿no? medio de su miedo eh, ¿crees usted? Es, Exacto. Es que es que tenemos miedo y, y, y cuando grabas estás en una situación extrema y estás viendo que es parte de lo que pasó el 21N, que yo creo que también deberíamos recordar, y el 22N en Bogotá, es que yo siempre hablo el 21N que fue Cali, que la gente creía y estaba segura de lo que estaba sucediendo, y, y claro. es parte de, de, de, de esa lógica también claro. y, y es que además hay muchas sutilezas, digamos que para un ciudadano común o bueno, opa. Para cualquiera, pues, guira entre si sí. es un disparo, un, un, el, la detonación de una, de una escopeta de gases lacrimógenos claro. o si es un volador, pues, no, no todo el mundo está ahí ni tiene que saberlo. Entonces, un disparo con alguien caído en el piso y sangre, pues, una explosión, perdón, con alguien caído y sangre, pues, disparo, lo mataron y, y esa es, esa es lo, la narración que acompaña muchos videos. Y eso ha sido, digamos, un esfuerzo de, de nosotros bueno, y de todos creo, de no dejarnos arrastrar por la narración, sino más bien eh, tratar de analizar las imágenes más, o, más eh, serenamente. Lo que pasa es que a veces, como, por así decirlo, el daño ya está hecho, ¿no? Ya cuando llegamos se ha viralizado de una forma impresionante y personas, líderes y lideresas de opinión lo han difundido. Sí, sí y ahí creo que es, es importante como el, el debate entre la responsabilidad que tienen eh, esos esos nodos de información que puede ser un, un líder político puede ser una persona del entretenimiento no puede ser un influenciador palabra de moda de muchos campos y el deber o responsabilidad que hay cuando replica una información no verificada pero también el rol distinto que juega un medio no creo que aunque puedan tener o más o menos seguidores que un medio su naturaleza y a lo que están llamados es distinto sin decir que eh, que lo que publique un político no tenga o no sea sujeto de escrutinio, por supuesto que lo es, y mucho, sino que creo que la legitimidad y la confianza que se ganan los medios está en que eh, no, hacen, no lo hacen de manera individual, ¿no? no ejercen solamente la libertad de expresión, sino la de prensa y la responsabilidad que tienen con la veracidad es mayor. Quiero que vayamos también al ejemplo cuando los oí hablar del de suceso... En Cali, de la entrada, eso que suena soy yo creo, perdón, eh, de la entrada de personas indígenas a unos conjuntos residenciales, que no es solamente información, desinformación, si se mira de un lado, sino que es como tratar de tener el 360, ¿no? porque pues la, unas imágenes cuentan una, un, un relato, ¿no? que es unas personas entrando, pero pues hay una secuencia anterior que explica el por qué. Yo me acuerdo que The Guardian alguna vez tenía una publicidad así, que decía que ellos contaban toda la, toda la, toda, the whole picture, como toda la el cuadro, porque precisamente eh, ubicarse desde un ángulo, desde otro, pues va a dar como un contexto distinto. Entonces, una cosa es ver a la gente entrando o saltando una reja, eh, y eso quiere decir invasión al espacio privado y otras ver pues qué estaba pasando en el espacio público para que esa acción suceda entonces no sé si, si hablamos un poquito de esa verificación que, que han podido hacer desde, desde los distintos medios eh, para completar historias ¿no? porque hay mucho registro como de un hecho pero entonces cómo se completa creo que el mapa de 076 es pero Colombia Check suele reconstruir contextos para poner eso en sentido, ¿no? Porque, porque el hecho de segundos o el, o el video de un minuto suelto eh, para la audiencia, pues es un evento, pero no está anclado a nada. Entonces, no sé si, si Ana nos puedes contar un poquito de esa construcción de contexto. De contexto. Pues esa la estamos construyendo en este momento. Usted, ese es uno de los trabajos que estamos realizando y que pues, son trabajos de un poco más de tiempo. En ese estamos revisando. Porque hay varias partes, entonces, primero como vienen desde Jamundí, vienen lo que pasa inicialmente en la vía hacia Jamundí, pero la, la, la, no la cañas gordas, sino la otra, la, la que pasa por la Universidad Autónoma, donde hay videos de un señor que intenta, eh, y que tiene un machete en la mano, y que intenta eh, quitar una barricada, entonces está como eso, y, y, y empiezan como a subirse los ánimos en... en en lo que uno va viendo, y está al otro lado donde una señora se atraviesa la chiva, una, una señora se atraviesa la chiva y, y no los deja pasar y, y empieza a decir, me golpearon, me golpearon, y, y viendo las imágenes, pues ellos la intentan quitar hasta que la quitan, pues la, la separan y ellos siguen. Y está eh, lo que pasa más adelante, después de las universidades, en sentido ya hacia Cali. Eh, donde, y eso vemos el video desde, desde las personas grabando desde una de las unidades donde hay una fila de carros eh, haciendo fila para, para, para la gasolina, porque hay una bomba, una estación de servicio, y ven cómo los indígenas se bajan, y hasta uno se asusta porque se bajan mucho, se vienen en una chiva, y hay un señor que, al que lo golpean. Entonces. Está como esa, eso, eso fue lo primero, y después vamos viendo más y más videos ya en, ya disparos, personas vestidas de blanco, justo hoy me vestí de blanco, eh, personas vestidas de blanco que están en. Ese es un punto paradójicamente donde la iglesia de la María, no sé si recuerdan la iglesia de la María, donde fue el secuestro famoso de la María, pues esa es una de las entradas a, a varias de las unidades de PANCE, y ahí es otro punto donde se dan unos disparos, y en una de las unidades eh, donde se da otro de los momentos como de tensión que se meten a la unidad y ese es, eh, es uno de los videos que, que empezamos también a verificar que es un video en inglés con, eh, que asemeja a ser un noticiero, pero, pero lo que está diciendo es, eh, eh, está alguien hablando y mostrando la imagen de ese dron, porque es un dron, eh, en el que se ven todos los indígenas en, en la portería y en la parte de la zona verde de esa unidad y luego está el video de eh, que se quema, donde se lleva la camión, eh, una Cherokee, y la queman en otro punto y destrozan eh, tres carros que hay. Entonces, lo que tenemos que entrar a establecer es ese ejercicio eh, eh, filigrana que, está, que ha hecho 070 con lo de Dylan, que hemos hecho nosotros en otras verificaciones, y es empezar a mirar detalles, tiempos. Y mirar los nuevos videos porque cada vez circula y mmm, hablamos con los, con, con, con, con los administradores de esas unidades, eh, verificamos comunicados que incluso sacaron en otra de las unidades, e ir juntando, yo, bueno, yo armo rompecabezas, entonces siempre uso esa figura, juntando las piezas de ese rompecabezas para tener el rompecabezas en Entonces, el, estamos en el proceso junto y cada uno está juntando como la parte de sus piezas para poder determinar realmente Sepas. Lo mismo, eh, que creo que lo tengo un poco más avanzado, es lo que estamos haciendo con vorágine en el ancla, que no es el ancla literalmente, sino que todo sucede eh, en una girada anterior al ancla, eh, donde está este camión que llega ahí, está este camión que llega ahí y... y y se bajan estos policías y, y hay este cruce de versiones del comandante de la policía que dice unas cosas, está el cruce de versión de lo que dicen los manifestantes que están un poco más adelante en el ancla y llegan ahí. Entonces lo que queremos reconstruir es con todos estos videos que hemos visto, que todo el mundo los vio en tiempo real, pues no en tiempo real pero los vio casi a la hora y a las dos horas y cada vez circularon más, ¿qué fue lo que pasó? Responder unas preguntas, los policías dispararon porque están negando que no. Eh, los policías están heridos sí, pero no con pis, no sino tienen heridas de armas traumáticas que eso es, eh, eso es parte como de del ruido que han hecho y no han sido claras en la información claros en la información que han dado. Entonces con todo esto estamos también armando ese rompecabezas. Entonces es, es una labor y lo decía Lorenzo de y, y eso es algo que yo le aprendí a Belincad. Eh, creo que pues, muchos de los, de los que estamos en esto hemos hecho los talleres con Cat y es esa filigrana, esa, fi esa, esa mezcla entre usa las herramientas digitales y si no, usa el ojo, el detalle. O mézclalos. Y, y en este caso estamos viendo cada uno de los detalles. En este video sale un tipo de bl camiseta blanca con chaleco, aquí un poquito más lejos parece ser este mismo. Entonces, reconstruyendo eso. ¿Qué es la...? Es la misión que deberíamos hacer eh, muchas veces, porque si no nos quedamos con esos fragmentos y esos fragmentos que hacen ruido y, y que mm, generan pánico. Gracias Ana. Iván, quiero pasarle la palabra para que nos cuentes un poquito de esa reconstrucción de contextos, no? Además mm. que cuestión pública pues desde siempre ha sido. Eh, un medio que publica con mucha transparencia los procesos esto que te estoy preguntando también cuestión pública lo pone en su página y nos cuenta cómo fue que llegó y cuál fue el derecho a petición que le hizo al congresista y qué información obtuvo, entonces cómo están es, haciendo ese proceso de reconstrucción de contexto y cómo asimismo nos hacen partícipes de, de este Igual, estamos en el mismo en el mismo proceso, estamos eh, analizando los videos y trabajando justamente en la reconstrucción de, de, de, de explicar, eh, digamos, qué pasó, eh, pero digamos que a mí hay algo ahí en el, en el foco que, que me preocupa mucho, eh, que es que más allá del tema de quién empezó, eh, yo sí veo con mucha preocupación eh, las evidencias de personas armadas disparando al lado de la policía sin que haya visto yo el primer video, de pronto ustedes lo han visto eh, eh, de algún policía preguntando por el salvoconducto del arma, es decir, o sea yo creo que, que, que, que, que el foco acá además de, de, de quién empezó esto es, eh, acá hay unas personas armadas, acá hay unas personas armadas disparando, hay videos claros en que están disparando al lado de la policía, entonces esa es como como, como la otra gran pregunta de, de ese suceso, de esa tarde en sí. Gracias, Iván. Y Lorenzo, pues ya nos contaste un poquito de esa, esa, eh, esa estrategia que junto con Bellingcat, eh, la Liga y los y las colaboradores de, de 070 están haciendo, pero no sé si nos quieres compartir también en la experiencia del 9, del 21N, luego del 9S y luego de este, de este marco de estas protestas, algo que, que, que sea como la clave que Cero 70 utiliza también para, para este material, ¿no? como ¿cuál es la, el expertise que han ganado en, en estos meses para, para tratar con la verificación? Um, sí, pues digamos que yo creo que también hay unas diferencias eh, que nos han llamado la atención en entre estas protestas y las del de 21N, efectivamente, y es que, digamos, en el caso, de, en el caso específico de Dylan Cruz, eh, él, él murió por el impacto de un arma, digamos, supuestamente menos letal, eh, mal usada, eh, que le impactó en, en, en la cabeza. Pero digamos que eh, de esas protestas donde hubo mucha, digamos, <ríe> agresividad policial, mucha represión, a estas, pues, eh, la verdad, en, el, en la del año pasado, en el 9 de septiembre, 9, 9S, sí, 9 de septiembre, pues ahí nos volcamos ya no a documentar específicamente un caso, sino a documentar este, pues, esta lluvia de disparos, este tiroteo que no habíamos visto eh, antes y que bueno, y en las de ahora, pues que se repite eh, quizás en una proporción incluso eh, mayor. Eh, pues que hemos aprendido un poco haciendo esto, eh, hemos aprendido algo que no se ve al final de cuentas, que es cómo trabajar de manera más eficiente en equipo, digamos que el equipo ha crecido en parte porque la demanda y la avalancha de, de, de información nos sobrepasó y eso hay un, hay, detrás de eso hay un, hay un reto gigante como de gestión y de administración del de de la gente y de los roles y también del material y de la información entonces yo creo que ahí eh, hay un reto, hemos ido aprendiendo sobre la marcha sigue siendo un proceso eh, tremendamente desordenado y espontáneo yo no sé al final cómo hacemos para publicar cosas porque <risa> porque <risa> realmente eh, es un milagro eh, y eh, también Iván mencionaba algo que me ha sorprendido y es la, la dificultad de acceder a información pública eh, de la manera ágil, no pues uno finalmente puede poner el derecho de posición y tiene que hacerlo, pero, pero, pero en varios casos he tratado de comunicarme o de pedir información sobre personas heridas o que han sido atendidas por ambulancias, a través del jefe de prensa, por ejemplo, de la Secretaría de Salud de Bogotá, y, y bueno, no, tampoco me sorprende mucho porque es, es una constante, pero sí, eh, digamos que se topa uno siempre con un, un primer no eh, eh, que, se, que lo despachan a uno rápidamente eh, pues sí, eso, eso creo que podría decir yo te iba a decir algo ahí, Lorenzo y María Paula, perdón sí. dale, dale. a mí, en eso que estás diciendo me llamó la atención y como corresponsal aquí en Calte de la FLIP también estuve como bastante pendiente eh sobre todo es por las dificultades, y no solo de nosotros, sino de los periodistas locales y de los, de los corresponsales, que también pues, está dura la situación para ellos, eh, para acceder a la información. Entonces, algo como la, la noche de lo de Siloé, eh, que en medio de este caos eh, citan una rueda de prensa, y el ministro, en, una, en la que no dejan preguntar a los periodistas, entonces termina siendo... Leyendo un comunicado, parece un Facebook Live, peor aún, eh, leyendo un comunicado y los periodistas como estatuas, porque no les permitieron preguntar y todos estaban muy indignados, y termina siendo lo mismo repitiéndose con cada uno de estos hechos, entonces, eh, pues ellos hablan y, y, y hacen un llamado y dicen de la desinformación, pero parte de esa desinformación que circula es también por la falta de claridad y la falta eh, de dar eh, la cara un poco más constante y con, con datos menos enredados y con datos más, más abiertos. Entonces yo creo que, que toda esta, eh, lo que hemos visto también estos días es, es una información súper cerrada y que cada quien está por su lado buscando la información eh, con diferentes fuentes, pero desde la parte oficial ha habido... Eh, bastantes muros de acceso a la información de lo que está pasando. Entonces creo que eso también se ha prestado para esta incertidumbre, para esta boom de noticias, porque ante no tener información todo el mundo busca cómo, cómo informarse. Entonces eh, eso que dijiste ahora, Lorenzo, me, me, me recordó de esa primera noche de lo, de lo de que también tampoco era claro los periodistas, eh, Hablar, un periodista logró medio interrumpir y le dijo de, los muertos, de, de cuántos muertos en Siloé, y tanto la gobernadora como el ministro del alcalde hablaron de un solo muerto en ese momento, eh, mientras al otro día ya la información era de, de un número mayor. Y esta es la hora que yo tengo la sensación que no tenemos, y hay muchas versiones cruzadas de saber cuáles son los muertos de Siloé, cuáles son los muertos de la luna, cuáles son los muertos. Si, si no es con el trabajo que hicieron ustedes, o sea, no hay una. No hay una mayor um, realidad y mayor, mayor información de lo, de, de lo que ha pasado y ha sido muy difícil. Claro, y es que además esto nos pasa en medio de pandemia, ¿no? Y una de las cosas terribles de la pandemia ha sido el tema de acceso a la información. Es decir, eso, es, eso ha sido mortal. Primero, por una serie de decretos que extendieron los tiempos de respuestas de derechos de petición, entonces es muy chistoso porque la gente en muchos lados volvieron, abrieron restaurantes, abrieron un poco de cosas, pero el acceso a la información sí, eso sí no, y eh, entonces por un lado el tema de acceso a la información que los tiempos se volvieron una cosa, no has dicho eso, cuando le responden a uno un derecho de petición en estos tiempos eso es wow. y además el otro tema es, es la, la, la rueda de prensa, es que las ruedas de prensa tienen preguntas. Acá entramos en un estilo de que es una alocución como la que vimos del ministro Molano en Cali sin ninguna pregunta. Eh, hace unas semanas vi una queja de una eh, periodista que cubre Palacio que no haya podido en un año hacerle una pregunta al presidente. Entonces, yo, yo, yo en eso creo que los, los periodistas deberíamos tomar una decisión y es que rueda de prensa sin preguntas no vamos. Es que eso junto, no, no tiene para qué. Es que no nos, manden un video. Un, nos manden un video y uno ve, pues, ¿cierto? Eso es un debate que llevamos mil años. El problema es que una cosa es lo que decimos nosotros los periodistas, y sobre todo nosotros que estamos en una... que tenemos unas facilidades y yo sí no soy tan dura como hay veces es con muchos de los periodistas tradicionales. Yo fui periodista tradicional durante 16 años de mi vida, cubrí el día a día y sé lo duro y lo berraco que es. Entonces... Eh, también tienen unos jefes. Entonces ese es otro punto que a mí me ha llamado mucho la atención y es que los que están acá, yo no sé si ustedes vieron ese evento, pero a mí me pareció de las cosas más tensas que he visto, un periodista, creo que era de red más que estaba en pleno puerto resistencia y, y contando lo que estaba pasando y le pusieron un banner en la nota desde Bogotá diciendo que como que había un cierre, algo de violencia en esa protesta y los pelados estaban viéndolo y lo hicieron, si, si no media una de las personas que estaba ahí de mediadores, que fue el, el, el, el, que se volvió, el, el que ha hecho como unas transmisiones en Instagram, que siempre se me olvida el nombre, eh, pues la, el, el, el, al periodista se le quebraba la voz del susto que tenía porque era mucha gente enojada por un banner y entonces le tocó en directo volver a corregir lo que habían dicho. Entonces también es, es, es esa situación de, de, de las miradas y el que está aquí luchando por sacar, pero no tiene la última palabra porque siempre tiene unos jefes que son los que lo direccionan, editan, pues también eso hace mucho más complejo y puede decir yo no voy a la rueda de prensa, pero si desde otra parte su jefe le dice tiene que ir, es, claro. es como qué hacer. Claro, claro, no, ahí, yo claro, pero digamos pues, que finalmente el que pierde, infortunadamente siempre la audiencia, es decir, o sea, que es a quien a quienes nosotros pues pues nos debemos esencialmente y ahora pues, que Lorenzo plantea de hacer algo, pues yo creo que, que, que, que sí, por lo menos poner el tema sobre la mesa es, es saludable. Es que es lo que digo, es que no, no puede pasar que un tema como el acceso a la información, eh, que asistamos a la sonra fúnebre del acceso a la información en silencio. O sea, sin si y, y, y yo sea entiendo, un tema de agenda. Pues, y yo entiendo que, digamos para un reportero tomar esa decisión y, y decir, no, editor, yo no voy, bueno, obviamente, obviamente le queda difícil, pero si el medio lo respalda diciendo, no vamos a perder el tiempo de nuestro reportero y, y el editor o el director pues también habla con el jefe de prensa de palacio o lo que sea, pues yo creo que puede haber una presión y, y una como unidad en esa, en esa postura, porque si sí, es inaudito, pues, pues no tiene sentido. Yo creo que el tema de acceso pues pasa porque hay un mayor reclamo de los medios de comunicación por esto, ¿no? Y que no sea tan individual, porque cada uno, pues, hace sus derechos de petición. Ahora tienen que esperar 20 días para que se lo conteste, lo cual, pues, va en contra de cualquier tiempo periodístico, nunca jamás. Y no solo eso, y es que eh, ya con el tiempo hemos podido documentar también que, hay, que, que se siente una opacidad, ¿no? No sabemos todavía, todavía la fiscalía está corroborando la edad de las niñas y los niños que, se que, se, que hubo denuncia estaban en un campamento en Boa Seguimos esperando. No sé cuánto se toma la fiscalía en corroborar la edad de un cuerpo que reposa en sus instalaciones, pero vamos como cuatro meses. Eh, y así con muchas, y también pues, los quiebres que tiene esa gran herramienta periodística, y es que el gobierno suele esconderlo bajo seguridad nacional. Entonces es muy probable que nos empiecen a contestar estos derechos de petición diciendo que no, que qué pena, que es que eh, esa información pone en riesgo la seguridad nacional y con eso pues es un poco una lavada de manos. Entonces creo que, lo que la tarea que hacen organizaciones como de Justicia, Transparencia por Colombia o CASA es muy útil para que junto con los medios de comunicación se haga un reclamo, para que también se eleve el valor de la información oficial. ¿no? Si bien hoy pareciera que no hay defensoría del pueblo, no es solo que hagan un mejor trabajo temblores, que lo hacen, sino que se necesita que desde las entidades... Y desde el discurso oficial se legitime la, los desaparecidos o las personas que están en, con procesos judiciales, las que están capturadas. ¿no? Se necesita el discurso oficial, no se trata que, que existan solamente estos que hemos hablado aquí, medios que ustedes, a los que ustedes trabajan o organizaciones de sociedad civil como parces o templores que lleven un registro. no Es necesario que exista ese registro oficial, así sea para contrarrestarlo ¿no? y decir que le faltan cifras. Bueno, y, la, la, y, la, y la publicación pues de datos abiertos, ¿no? Es decir, o sea, una de las condiciones de, de, de estar en la OCDE y todo eso de, de la modernidad de este país es, hombre, la publicación de datos abiertos y en eso, en eso, en eso, pues. Rajados. Sí, rajados, toqueados. Sí, yo, yo veía con curiosidad una nota que publicó El País hace pocos días que hablaba de las cifras de homicidios en abril. ¿no? y decía, no, hay un aumento en las cifras de homicidios de abril, bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer para las cifras de mayo? Pues eso no va con ninguna tendencia, eso no solamente nos va a mostrar un comportamiento hiperatípico, pero es que no es una demografía. ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para lidiar con, con lo que va a quedar de forma, digamos, estadística sobre esto? Pues es un debate abierto que creo que queda para que los medios también eh, aboguemos por ese, por ese derecho que tenemos eh, de acceso a la información de, para pedirlo y también para protegerlo para que la ciudadanía pueda tener información veraz y completa de lo que está pasando. A ustedes un gran reconocimiento por el trabajo. Yo creo que si algo puede unirlos ahora, además de hacer la verificación de información, es el cansancio y lo angustioso que también ha sido todos estos días, algo que creo que no hablamos y, y quedará para otro espacio de reflexión de Boroló es que no solamente se trata de verificar cualquier información. Yo creo que estamos también viendo mucho dolor, no cómo se enfrenta un periodista al dolor ajeno eh, y a la muerte. Y ese, esa esa recepción de información están ver ver muchos videos donde hay mucha violencia ¿no? y, y eso no y eso también tiene un impacto individual en, en quien lo están viendo y lo están relatando no y eso también tiene un costo y hacerlo día tras día tras día eh, es, es también pues, angustioso y de mucho valor lo que ustedes hacen entonces a los tres, mucha admiración por su trabajo. Con esto llegamos al final de este espacio Boroló, que también reconocer que ha sido una red de apoyo, de, de, de contención, de resistencia en red, de catarsis y de muchas cosas eh, que nos ha permitido conectarnos a muchos en, para, para hacer no solo verificación, sino también procesar en tiempo real parte de lo que estamos Viviendo. Gracias, Ana. Para que te despidas. No, gracias, María Paula. Gracias por la invitación. Y pues yo les recuerdo que si pues, en Colombia Check estamos pendientes, mándenos lo que, lo que crean. Estamos en arroba Colcheck y en nuestros canales. Eh, si tienen dudas, antes de compartir, enviándonos. Y les digo a ustedes también, cuando quieran algo, con mucho gusto. Eh, pueden enviar para verificar. Gracias, Iván. Eh, les agradezco muchísimo eh, en, en nombre de Cuestión Pública un placer pues estar acá a contar eh, lo que estamos haciendo y pues nada les, les deseo lo mejor siempre y que estemos siempre pues a la altura de estas situaciones tan, tan demandantes ¿no? Lorenzo bueno, no, nada, también agradecerles inmensamente mucho eh, la oportunidad de estos espacios de conversación entre colegas y donde también nos contemos y le contemos a la gente cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? que a veces eh, es una parte un poco invisible y es bueno pues ese ejercicio no solo de transparencia, sino de, de comunicación también. Y de pronto, una última cosita, eh, pensando en, en, en, en lo que es Boroló y esta red, es también recordarle a la gente que nos está viendo y, y como crear una especie de cultura de que quienes registran hechos de esta naturaleza, pues no sé, empiecen a tener el hábito de dejar consignado dónde fue grabado, qué está pasando, eh, en dónde están, qué día es, que de hecho también me lo he encontrado en muchos, en muchos eh, videos, y me ha llamado la atención, como, como que hay gente que dice, y, y el vecino le dice, diga dónde estamos, o no sé qué, entonces la gente empieza a decir, estoy aquí en la calle 16 al lado de no sé qué, eh, hoy 5 de mayo, entonces eso sirve muchísimo para que ese material tenga un valor luego eh, periodístico, pero también a veces judicial, o incluso simplemente para reconstruir un hecho. Entonces, chévere como, como, como crear esa conciencia y esa cultura de que la gente, cuando está documentando algo, deja constancia de eso, de dónde es y cuándo es gracias a todos. Chévere verlos. Perdón que cerré mi micrófono. Bueno, con estos tips también para registrar y hacer el trabajo eh, de verificación más eficaz. Nos vamos y cerramos a todos. Muy buenas noches y gracias por conectarse a este espacio. Hasta la próxima. Vale, que estén bien. Chao.